Hola a todos, mi nombre es Luis y el día de hoy les voy a enseñar cómo recuperar sus discos rayados o dañados. Eh, en este caso ya lo hice con dos, bueno, hice el intento y de verdad funcionó. Estos discos no sé si sean originales, pero eran de mi papá. Y cuando yo era pequeño los saqué todos de su caja y los terminé rayando. Eh, me encontré este, que no sé si se vea, pero está rayado este método no es 100% efectivo pero he estado experimentando con estos y al parecer sí tiene solución bueno los materiales que vamos a necesitar es un CD rayado, un mototool con una pequeña borla para pulir y cera para pulir líquida Primero que nada vamos a comenzar conectando lo que es el moto tool y con nuestro disco rayado vamos a colocar un poco de seda líquida de manera que solo sea una gota. y comenzamos a esparcirla alrededor de nuestro disco de adentro hacia afuera ya que enceramos el disco esperamos a que seque alrededor de un minuto una vez seca nuestra cera, comenzamos a hacer el pulido de forma circular Aquí tenemos una muestra ya de lo que es el CD recién pulido y por lo que se nota la mayoría de los rayones se han eliminado así podemos recuperar nuestras canciones o más que nada recuperar nuestro CD por completo si es que se puede Repito, este método no es muy eficaz pero si no tienes alguna otra forma de hacerlo puedes hacerlo así bueno eso ha sido todo por el día de hoy, si tienes algunas dudas o recomendaciones puedes dejarlas aquí abajo, no olvides de suscribirte a este canal y hasta luego.